Fabricar un PCB con una lata de cerveza. Bueno, pedir perdón porque el próximo vídeo eh, no tiene buena calidad. Y esto es debido a que lo he hecho con la webcam y de forma precipitada. Por lo cual el vídeo no es bueno. Pero para lo que... La idea que, que se intenta transmitir es válido, o sea, es suficiente. Lo primero que hacemos es, como vemos en el vídeo, coger un cacho de lata, de chapa de la lata de una cerveza, la cual la hemos recortado y también hemos, tenemos preparado un trozo de PCB viejo que hemos cortado también y lo hemos lijado un poco. En él podemos ver eh, todavía las pistas y pad pero eh, no es problema de que esto vaya a hacer cortocircuito en la chapa eh, de la lata ya que eh, tiene por, va a tener por medio el pegamento con, que estamos echando como vemos y, y la lata también por el lado exterior que es donde se va a pegar también lleva la seligrafía que es aislante como vemos lo que hacemos es eh, echar el pegamento los dos pegamentos que se mezclan conviene que estos pegamentos se mezclen muy bien para que, la, para que su función de pegar eh, la haga bien, ya que si no, eh, no pegaría bien. Hay que mezclar ambas partes muy bien y luego, según las vamos mezclando, las vamos extendiendo sobre la placa, dejando toda la placa bien, bien, eh, bien con pega, extendida de pegamento para que pegue por todas partes echamos un poquito más de pegamento si es necesario como como vemos ahora para que haya pegamento suficiente por toda la placa y volvemos a mezclar bueno lo siguiente que haremos es coger y y pegar la placa como hemos dicho por el lado de la seligrafía dejando la placa la, la la parte metálica o eh, hacia arriba, que sería la parte interior de la lata que ya hemos lijado previamente, pero vamos, no es necesario, se puede lijar luego más adelante y de forma más cómoda una vez que esté pegado. Bueno, extendemos bien el pegamento, como vemos, por toda la placa lo, lo vamos extendiendo bien bien bien yo lo he hecho sin guantes esto habría que hacerlo con guantes porque lo que ocurre en este caso es porque te pringa los dedos y bueno eh, el beneficio de montar un tipo de pcb de esto de este tipo es que el, la lata la lata de cerveza, el grosor de la pista va a ser muchísimo mayor que el de un PCB normal esto la ventaja que traerá evidentemente es que cuando vayamos a soldar cualquier componente sobre él aguantará mucho más el calor y de esta forma podremos soldar eh, más componentes y de soldar sin que se nos estropee las pistas, que es lo que suele ocurrir muy habitualmente cuando cuando estamos soldando un PCB normal y corriente, el cual las pistas pues, son muy finas. Otro de los beneficios claros de este PCB es que evidentemente es casi gratuito, porque el único coste que tiene es la lata, que es gratis, que ya no lo hemos bebido, y el PCB que es viejo, o sea, es un PCB viejo que ya no nos servía para nada y que, y que estamos utilizando, con lo cual el único gasto que tenemos es el gasto de, del pegamento. Y bueno, como vemos en el vídeo, hay que apretar muy bien para que no quede ninguna burbuja entre, entre la chapa del PCB y eh, la lata de aluminio. Una vez acabado lo que conviene es ponerlo encima una sobre una mesa bien lisa y alguna chapa metálica o una chapa de lo que sea presionándole en toda la superficie y con un peso bastante grande. De esta forma evitamos que nos quede burbujas y queda todo bien, bien pegadito y bien apretado la la chapa contra el PCB, el proceso que estamos viendo ahora es ya una vez que está pegado lo que hacemos es recortar los sobrantes de, de la chapa de, de, de la cerveza se recorta muy fácil con unas tijeras como se ven que no son nada del otro mundo recortan la chapa ya que esta es muy muy blanda y se recorta fácilmente y con esto ya tendríamos finalizado lo que es el, el proceso de, de pegado del de la chapa al PCB. Lo siguiente que haremos es coger y, y cortar con un cúter el, el PCB, el PCB en las pistas en la, en como queramos o los paths en las formas que, que deseemos así y así tener preparado ya definitivamente para lo que es el montaje final de nuestra de nuestro circuito bueno ahora el proceso que vamos a ver es ir pintando las las pistas según nosotros queramos hacerlas o sea según el diseño que nosotros queremos darle yo lo que voy a hacer es simplemente dos pistas superior una inferior y otra superior alargada eh, en la que una será el polo para poner el polo positivo y otra trabajo la para poner el polo negativo y eh, luego entre medias unos pads que serán cuadrados luego lo que haremos, según vemos, es, eh, hago, hago la pista y hago una, una tirita finita, que es lo que luego más adelante, con el cúter, cortaré. Esta tirita la cortaré, las iré cortando, esas tiritas que voy dibujando estrechas, y voy, con el cúter, como digo, las corto, y tiro de ellas y las arrastro. Entonces lo que queda es la pista, o en este caso lo que estoy dibujando, los PAP. Los pads cuadrados, que es donde luego más adelante soldaré los componentes. No lo he hecho. Este, este circuito tampoco ha quedado muy bien porque ha sido así improvisado y de forma rápida para mostrar cómo, cómo funciona. Esta idea es original mía, no, no creo que se la haya ocurrido de momento a nadie o por lo menos yo no lo he visto así en internet y bueno, fue con la idea pues esa de buscar un PCB que, de pruebas que fuera resistente a la temperatura y desde luego estos sí que son resistentes a las temperaturas además eh, es extraño porque este material que parece, parece aluminio pero no lo es porque el aluminio no suelda tan bien pues eh, tampoco es, eh, parece que sea cero porque el acero tampoco suelda bien entonces pues bueno, no, no sé lo que será pero realmente la verdad es que suelda muy fácilmente o se suelda muy fácilmente ahora lo que estamos viendo en este, en este tramo, en este vídeo, en este momento lo que vemos es que estoy cortando la pista eh, finita, la fina, estoy cortando una hilera lo que va a ser la pista que puede ser superior de, de tierra o, o sea, superior de alimentación o inferior la de tierra entonces lo que hago es con cuidadito aunque siempre se levanta un poco cortar la tira y tirar de ella este, este proceso puede ser un poco engorroso con lo cual a lo mejor eh, lo que conviene yo no lo he probado todavía pero seguramente será más interesante es darle dibujar un contorno por el método de planchado o bien por foto revelado o por cualquier otro método rotulador y hacer las pistas y meterlo en ácido. Tendría que ser con un ácido muy fuerte y, y, y esto, como se llama, y que quitara que quitará lo que nosotros quitáramos, o sea, lo que deseamos quitar eh, y que quedaran las pistas según quisiéramos, sería mucho mejor. Ahora lo que estamos viendo es que un transistor que ya tenía soldada una patita, le vamos soldando las otras patitas. Como vemos, el soldar es igual que cualquier otro PCB, suelda perfectamente, sin ningún problema. O sea, suelda, por eso es lo extraño de este tipo de material, porque el aluminio desde luego que no suelda y el acero pues tampoco pero vamos el caso es que suelda muy bien y como vemos el transistor queda sujeto perfectamente este caso es un bc 547 y lo he soldado sin ningún problema y aquí ya vemos lo que es un, el, un, un circuito montado que lo que es es un multivibrador estable vemos a los dos diodos oscilar encender uno y otro sucesivamente esta consta de dos transistores bc 547 eh, unas resistencias que no se ve porque son SMD, son pequeñitas, dos condensadores y nada más, lo que es la fuente de alimentación, que sería abajo el conector que está conectado a la pista de arriba y a la pista de abajo, y alimenta el circuito. Bueno, como vemos, este proceso será es ampliamente mejorable, o sea, se puede hacer lo que se decía de por método de ácido, Tendría que ser ácido fuerte, ácido clorhídrico, con cloruro férrico sería muy, un proceso seguramente muy lento, porque las pistas estas tienen muy fuertes, son muy fuertes. Entonces, pues eso, que, que se puede mejorar bastante este proceso, como estaba diciendo. Y bueno, es interesante por, en el sentido de que se suelda muy bien los componentes y las pistas tienen mucha resistencia. Estas pistas eh, aguantan mucho el calor. Entonces podemos soldar, desoldar, volver a soldar y soldar las veces que nos da la gana componentes y, y no pasa nada. O sea, no se estropea la pista como en otros PCBs que las pistas son muy pequeñas, muy finas. El único cosa que hay que tener en cuenta es que, la, que, lo, que el... Eh, la chapita de la lata de cerveza o de lo que usemos, Coca-Cola o lo que seamos, quede muy bien pegada al PCB. Aún así, si alguno de los pads que, que, está, que está se nos soltara, pues con volverlo a pegar ya está, no habría ningún problema. Aunque lo que se trata es de dejarlo, de dejarlo bien pegado. Habrá que, se pueden buscar en el mercado distintos tipos de pegamentos que pegan muy fuerte. Entonces, pues bueno, y he utilizado una placa de PCB, pero se podría utilizar cualquier otra cosa que nos hiciera que, que, no, que no encontráramos adecuada para ello. Bueno, pues todo, es, todo esto es todo y espero que sirva de utilidad y que, y que valga para, para cualquier persona que esté interesada en estos temas de construcción de circuitos de prueba o PCBs. Nos vemos, entonces, un saludo.